Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai, China. Estamos aquí afuera del metro, pero no del metro de subway, sino de, de metro, este tipo de mall. Ya había venido aquí, es un mall poco grande, bueno, de los más grandes creo que, que está aquí en Shanghai. Entonces, ya ha venido, se me hizo interesante, pero no les había filmado. Entonces, vamos adentro para que le den un vistazo. Una de las entradas del metro, este mall que tiene forma de esfera y aquí nos recibe KFC o vamos KFC a ah, ver bueno rápidamente ya esto es un modelo más normal que a veces se ve aquí en Shanghai de hecho en varios países ya los he visto no pero ahí pues ya pides el menú tu directo y ya nada más vas a recogerlo de hecho hay algunos establecimientos de McDonald's y de KFC que ya no te permiten pedir el, lo que quieras de comer ahí en la caja ahí creo que todavía lo reciben pero ah sí porque ahí dice order y ahí está el pick up pero a algunos ya nada más es pick up ya no puedes ordenar la caja entonces pues se agiliza el proceso para los empleados porque bueno ya nada más se dedican a poner la comida así y tal este mod aquí está en la salida del metro de la línea 1 junto con la 9 y 11 se llama la salida Sichuajue entonces, por si andan por si andan por aquí, de visita, sepan dónde venir. Wow. No sé qué juego será, la verdad, pero... Vean, ahí está el equipo y este el otro equipo. Son cinco contra cinco. ¿Lo reconocen en el juego si lo reconocen díganme. KPL HL Jeans. De hecho es lo mismo que vemos en la pantalla grande, ¿no? Nada más que. Ja, ja. Aquí siempre algo que me encuentro muy seguido es abocado mix siempre tienen como jugos de aguacate ven ahí abocado con pera abocado con manzana abocado con limón con yogur con pepino y no solo aquí en no solo aquí en China pero de hecho en, hace unos meses estuvimos por ahí visitando Myanmar y tienen una como milkshake y es, y es puro, puro de aguacate. Es como si fuera, hazme cuenta, guacamole, pero lo, hace, lo hacen más líquido. Entonces, no sé, como se me hizo raro. Y le ponen azúcar. Siempre que quiero un poco de pan como normal, digamos, no, no dulce, porque aquí les encanta lo dulce en Shanghai Siempre vengo y compro este. Este es de... Eh, ah, ahí dice, mira este Es de... Eh, ajo French garlic Tienen así, normal, tienen ahí baguettes Este, yogurts, test. Les encanta también todo este tipo de cosas Genial. Vean, por ejemplo, angus steak El de allá arriba, en Nueva Zelanda Fresh angus 60 yuanes por cada 100 gramos 6 por 3.18 como 9 dólares más o menos Fresh pues aquí en, Sh en Sashimi aquí en Shanghai si sí te puedes encontrar de todo la verdad nada más que los precios están cuando quieres hacer algo más internacional si sí se te da todo súper elevado smoothie juice juice ahí lleno de jugos panes como tipo postre flores ahora que se acercan los aniversarios aquí también en uh, China, no sé si han escuchado a veces que hablan del 11-11 que es noviembre 11 hacen mucho tipo de fechas, mucho tipo de como de celebraciones de los novios o de amigos pero este es como un antinovio de hecho por eso es 11 11 1 -1 -1 -1. como que todos solteros entonces como todos los solteros hacen un, una celebración en la que son las compras eh, más grandes de hecho del mundo llegaron el año pasado a... bueno, recientemente la última que fue aquí de compras eh, llegaron a 30 billones creo, por ahí lo que fue a través de Alibaba y Taobao y todos estos o sea, fue récord es mucho más de lo que hacen, por ejemplo, en Cyber Monday o Black Friday de Estados Unidos, incluso combinado por ahí estaba leyendo un artículo y vean, todos los pisos que quedan, bueno, vamos a seguir cargando entonces, todo lo que es ahorita, últimamente, de consumismo en China está bastante pronunciado, o sea, se nota mucho, incluso hay fechas en las que el gobierno impulsa, por ejemplo, digamos, tienes dos días libres y te dan uno Uno extra, pero de la próxima semana Entonces, parece que te hubieras, por ejemplo, tres días libres Pero lo que están haciendo más bien es que te juntan el día libre de la próxima semana Y esto es con la intención de que, de que digamos, tengas tiempo suficiente de irte de vacaciones a algún lugar y por lo tanto, generar eh, consumo, consumo local. Ahí está la tienda de Huawei. Para que vean que por aquí seguimos siendo Huawei. Aunque creo que ya Estados Unidos quitó las restricciones, ¿no? Últimamente, los productos Huawei. Esa es la última noticia que estaba viendo. Pero esto, es la verdad, se ve bastante bien. Bueno amigos, pues vean, me voy caminando y aquí está me encontré con la tienda xiaomi y ahorita que está promocionado es el nuevo xiaomi 9 bueno no está nuevo ya lleva algún tiempo pero de hecho xiaomi la idea es que inició con todas las tiendas online y de hecho no tenían como tienda tipo uh, así física por si les interesa está en 2.299 están bastante bien. Están como muy prácticos, muy ligeros también. Por cierto, Xiaomi no me está patrocinando, ¿eh? Algo que compré aquí en Xiaomi fue, hace algún tiempo, ¿qué compré? Ah, no, quería comprar las bocinitas estas, pero ya tenía otras. ¿Qué compré? ¿Qué compré? Ah, compré esta, de hecho. Compré esta. Es la, la Xiaomi van. Y esa Xiaomi Band, a ver, vamos de este lado, Bien, son estas, ya viene en diferentes colores también, rojos estos, es la Mi Band 3, está en 169 yuanes, y de hecho si te vas a Xiaomi Store está en el mismo precio, entonces, pues, da igual, el rey de Xiaomi es que quieren hacer como un tipo de ecosistema para la casa, en el que, vean, están creando también cosas por ejemplo esta Kettle que es para hervir el agua Este esta que es licuadora O sea han querido como que expandir sus productos Y vean también tienen hasta microondas Este, este es uh, ¿qué? para hacer el arroz Rice cooker eh, Vean Para pues, hacer comida y tal Y hasta maletas O sea tienen como un poquito de todo Vean O sea iniciaron como Haciendo productos electrónicos, pero han querido posicionarse digamos en las casas chinas Como que de media clase, media algo así eh, Con productos que son pues, accesibles Y que te hacen bastante práctica la vida Tienen también bocinas bastante, bastante buenas Bueno, me acabo de encontrar con unos estudiantes Digo, en el centro de Shanghai eh, con cerca de 25 millones de personas En un mall Y me encontré a unos estudiantes de la escuela De hecho les pregunté Que si vieron ese concurso de allá abajo Que estábamos viendo hace rato Y dicen que es muy popular Y que muchos estudiantes lo están jugando ahí Incluso en la, en la escuela Pero casi son los chinos Pero creo que el, el juego es japonés O sea que eh, Por si siguen interesados esas son las últimas noticias pero si saben el juego avísenme para ver qué tal vean siempre este tipo de colitas aquí en los restaurantes son muy normales eh, entonces casi siempre todos los establecimientos están llenos a ver aquí estamos en la zona de que es como... Ah, creo que son los cinemas. Es fiesta. Es... Ok. Ah, vean, estos de acá. Están buenísimos. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Shalombao. Ahora le pregunto. Mija, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Shaluta, payata, ok. Bueno, dice que... Creo que me dijo que tiene carne y unos tienen vegetales creo que otro mixto, pero vean estos están buenísimos, de hecho adentro tienen un poco como, ajá, como de carne o vegetales y tienen como jugo, entonces cuando lo abres eh, pues se les sale toda la como sopa vean, está buenísimo de inicio les confieso que de inicio la comida china a veces como que no me hacía muy buena cara pero Últimamente, Últimamente, eh, pues no sé, te vas acostumbrado tal vez diferentes sabores paladares Pero también vas aprendiendo los platillos y aprendes a decir tu platillo favorito Y entonces así es como que ya me hice de mis favoritos también Vean, bastante buenos se ven y todo trabajar en esas pequeñas canasitas para mantenerlos eh, calientes. Vean, una salsa roja. ¿Chiselada ma. Que no está tan picosa, más o menos. Vean, estos son los pequeños bones. 12 yuanes por el IFAN, por el platillo. Okay, bueno, esa uh, no se ve tan mala. Eh, a ver unos nudos Ya me estoy aventurando a tomar Fotos a todos hmm. Vean, ahí está una tipo sell. Ah, vean Es lo que les comento A veces en esos restaurancitos tan pequeños Y la gente también pagando con, con el celular nada más escaneando el código y ya está a ver vamos de ese lado vean ese es el beijing doc ¿no? <ríe> qué felicidad le dio este está buenísimo de hecho lo comí aquí en shanghai no lo he comido vean wow Beijing Caballá se llama Caballá. Bien, este es el Beijing Duck. De lo más famoso que puedes comer aquí en China. Pero se ve bastante bueno. Y está riquísimo. De hecho, lo comí. Ajá, les digo, cuando fui a lo de la Morea China. Allá es muy famoso en, en Beijing. Uh, sopa, sopa, sopa, comida. Esas que son, haz como sopa igual. Bueno, bastantes opciones, eh. Muy bien. Tal vez aquí regreso más al rato. Ahí ven, haciendo sus jugos naturales. También por ahí me he encontrado como máquinas, vending machine, machine, las maquinitas que a veces están en cualquier esquina de mall y tal, pero vienen con las naranjas frescas adentro, entonces compras tu jugo fresco y te dan como uno de estos y bueno está bastante bien Es un juguito y ya está vean el tamaño de esas sandías wow. no sé, igual y tendría que ser parte 2 del recorrido del metro mall porque hay bastantes cosas que hacer vean esos noodles Beijing Kaoya. Algo curioso de lo que a veces vean las estéticas es que la prueba que les dicen es qué tipo de persona quiere, quieres que te corte el cabello entonces tienen diferentes niveles, por ejemplo ese de ahí arriba si se dan cuenta por el número dice 80, 130, 180, 230 yuanes, dependiendo del tipo de digamos de habilidad que la persona tenga a la que, a la que quieres que corte el cabello entonces te dicen, ok, te cortas el pelo, pero ¿cuánto quieres pagar? Casi, casi, dependiendo de la calidad del, del empleado que pongan a cortarte el cabello. Entonces, era curioso porque a veces en otras estáticas decían el empleado normal te cuesta tal y el al asistente te cuesta tal y el director de él te cuesta tanto y casi, casi, el gerente general te cuesta diferente, ¿no? Entonces, eso, eso sí, curioso. Ven, creo que se van a tomar un break. Ya han de estar en el WeChat en lugar de el juego Ah, ese es el juego de ahí Creo que sí era japonés, ¿no? Bueno, estamos ya entrando al Simbaka al Starbucks chino eh, Es pues igual que cualquier Starbucks del mundo, casi, casi, a excepción que la gente que a veces compra muchas otras bebidas además de café les encanta el té y tienen como matcha y... Bueno, tienen otro tipo de bebidas, ajustados a, pues a los sabores De aquí, vean Así se dice Starbucks Ahí, así, carácter por carácter dice Sin, bako, café, Starbucks, coffee <ríe> eh, Con los nombres De hecho aquí en Shanghai tenemos al, bueno, tenemos eh. Aquí en Shanghai tiene el Starbucks más grande del mundo y por ahí creo que puse un video. Por ahí chequenlo si lo quieren ver. Pero ese sí está impresionante. No me esperaba nada. Digamos, pensaba que era un Starbucks normal. Pero sí está está súper, súper grande. Tienen eh, hasta pizza dentro. Tienen este. Es como tipo de restaurante. tienen ahí las máquinas que se ven grandes. Como están haciendo todo el tipo de café y tal. Está bastante, está bastante bien. Eh, ese es el que. El más grande del mundo Ahora vamos aquí a Watsons Bueno pues aquí saliendo del mall del metro mall, Metro City No era tan grande como lo esperaba pero eh, tiene bastantes cosas ¿Qué les gustó más? Eh, bueno, de hecho yo tenía la intención de ir a comprar cosas para... por eso traje la mochila para... para de abastecimiento de mi semana de Feng Shan Y bueno amigos, pues nada, que estén muy bien Nos vemos a la próxima desde Shanghai bye bye